ahora hay una una desesperación de la gente por los toques de queda pero eso demuestra la falta de educación que tenemos que por no ceder el paso creo que este es el único país del mundo donde varios vehículos han quedado varados han quedado por intentar entrar al mismo tiempo juntos atrapados en el peaje y hoy capturamos un video que nos enviaron como la gente decía, vamos a ver lo que va a pasar, la gente compitiendo y casi pasa lo mismo. Y eso pasó el viernes, eso pasó el sábado, eso pasó ayer domingo, eso pasó hoy ya. Eso quiere decir que eso que está sin señalización, eso que está sin sin muro de contención de protección que se ha dejado abierto, habrá que ponerle un muro de contención para que sea un espacio donde solo quepa un vehículo. Es lo primero que hay que hacer. Pero la preocupación mía no es esa, es la actitud de la gente. En la joya, también en la joya, la semana pasada yo presenté aquí, y si los rosarios dicen, no, oh, le pasó por el lado otro, y viene frente a su casa le digo, hola, y le dio un balas, le un respaldo y la cabeza y lo mató, porque lejos no son bien. Y si usted observa la cantidad de crímenes y delitos que se están cometiendo. La agresión con que la población enfrenta a la policía, el nivel de agresividad. En Villamella, a 10 patrullas le hicieron casi salir corriendo armado todo hasta los 10. En Capotillo, igual le tuvo que darle un tiro. ¿Recuerdan ustedes de aquellas famosas imágenes de a estos tigres en la calle, con las armas en las manos, las armas automáticas haciendo alarma. Y si usted agrega eso, una nación es que el narcotráfico ha penetrado y ha generado unos niveles de adicción de gente en la calle, parásitos, de a más tarde, conseguir drogas. Los problemas de carencia económica que estamos generando en una sociedad de violencia y no nos estamos dando cuenta de eso. Y esa sociedad de violencia va a llevar a que esta sociedad colapse y en eso la educación tiene un papel sumamente importante. La educación sistémica, la que adquirimos en las escuelas, colegios, liceos, universidades, que es la formación, el conocimiento y la educación real que es la que se decide en el hogar no se está Y eso va a generar muchos problemas que estamos generando en una sociedad, que es un tema que a nadie le importa. Pero cuando usted conduce en este país se está dando cuenta de los nivel de intolerancia que este hay, y eso me preocupa porque usted sale ahora y usted no sabe si va a llegar vivo a su casa viajar a Santo Domingo a cualquier parte del país se ha convertido en una odisea en la que usted se da cuenta que está caminando transitando por una jungla y eso no le importa nada y ese no es un tema que me va a traer las llamadas de siempre, pero es una reflexión que yo quiero mover esta sociedad. Esta sociedad no puede seguir así. Por eso hay un festival de violencia en las calles. Y la gente ahora tiene el toque de queda, es sinónimo de beber, de parranda nocturna, de orgía y de juegas en las calles. Y ya la pasamos todas. O sea que a partir de ahora, en vez de la gente entender toque de queda, debo permanecer en mi casa, debo recorrerme a las 7 de una viernes. En esta provincia, por lo menos, y en las 14 en las que estoy en ese primer grupo, donde hay mayor cantidad de casos y una mayor vulnerabilidad por de infección grande que se dieron. Y los fines de semana, de 5 de la tarde, a cinco de la mañana. Ahora, de lunes a viernes, de 7 de la noche a cinco de la mañana. En vez de la gente decirme, pero en mi casa, no salgo a esa hora que la gente le gusta salir a la A esa hora que la gente le encanta ponerse en el, en el frente de su casa, en los colmadores, en las, en, improvisan en improvisa en, San Pocho, en las calles, con fruta y verguera la policía tiene que enfrentar eso. Ustedes sabían que hay cientos y cientos de policías contagiados en esta provincia, tenemos mejor ejemplo. El director tuvo que ausentarse, general, positivo, todo el general T, porque el diapositivo y tuvo que pasar por ahí, por le dijo y un grupo de oficiales de, de policía tuvieron que pasar por eso. Y no nos estamos dando cuenta de la cantidad de gente. Solo vemos la cantidad de seres queridos algunos, porque seguimos enterrando con la misma hipocresía y seguimos manejando la misma hipocresía. En vez de señalar y decir, mire, fulano murió de COVID, para que la gente entienda, pero todos los días vemos cómo se entierra un amigo, cómo muere un padre. Yo aquí en San Francisco de Macorís, en mi círculo de conocidos de amigos íntimos, tengo 15 amigos que han perdido a sus padres. Pero no ahora nadie se atreve de a decirlo, ¿por qué? con la intervención de forma militar y torpe que manejó el ministro Cárdenas al principio, hizo que la gente se recogiera en su casa y dijera, no, yo no voy a declarar no, no de salud pública, voy a tomar, me voy a medicar yo mismo, si tengo algún pariente amigo, le digo como como esto, y me trato en casa. Y por eso se ha agravado también la situación de tanto Si te a todo eso en esta sociedad de violencia, no hay problema. quería tratar eso.